Están los gatos todos Y ya se quieren volar Es Tin Él es Tin Y se quiere bajar Ya quiere aventuras Quiere... no sé qué quiere Otros gatos están acá Romando Tin, ¿qué quiere Tin? Ya la bauticé este es el más avispado. Bueno, ahí está. Él es Marín, el amarillo con raya en el pecho blanca. Marín, el segundo que pidió ser bajado. Aquí está con ustedes, Marín. Allá está el otro gato blanco que ya está grande y tiene 6 años. Aquí está, tin, de raya blanca arriba en el cuello, tin, y este es dedo, o dedos, o dedo, no sé, tengo que verificar la leyenda de, que le da los nombres a los gatos, que es un jueguito simple de decir unas palabras, a ver quién se gana la chucha americana y el resto, dedo. Y por aquí está los otros dos gaticos que todavía no sé cómo se van a llamar. Ya cuando se bajen los pondremos el nombre. Faltan los dos amarillos que no sé tampoco cómo distinguirlos. Bueno. Acá les el tímido. Entonces se va de último. Entonces Tim, Marín, Edo, Pingüe. Él es Pingüe. Y Cuca es cuca no me dijo que me iba a volver loco no sé efectivamente estoy loco pero no sé cómo distinguir a pingüe de cuca cuca ¿cómo estás cuca, cuca. no sé cómo distinguir esos dos en fin esto es mi caso son las 8 y 15. No sé qué va a hacer de comida. En fin. Viviendo. El loco de los gatos. Ese soy yo. Que es la cosa quedó así. Tin, blanco y amarillo con rayas en el cuello. Tin, ¿cuál es Tin? Tin, eres este. De... Ah, no. ¿Quién es este? No sé quién es este. ¿Quién es este? Rayas en el cuello. Rayas blancas, pecho. ¿Qué más?